Estos perros son los más grandes del mundo. ¿Eres fanático de los perros grandes? Está claro que no a todos les gustan los perros de escaparate, esos que son más cercanos a un frágil bebé que a una bestia peluda de compañía, ¿verdad? Si bien los perros más pequeños del mundo parecen estar de moda, convirtiéndose en tiernos fenómenos de Internet, hay gente que busca animales de gran tamaño. Por lo que hemos hecho también un resumen de los perros más grandes del mundo. Esos que a dos patas pueden llegar a tener el tamaño de un humano. 1. Dogo alemán. Para quienes no le conocen con este nombre, seguramente le reconocerán como el gran danés. Es uno de los más altos. De hecho, el macho de esta raza puede llegar a superar 80 centímetros y en promedio su peso alcanza 62 kilogramos. Este es uno de los perros más empleados para la caza mayor. 2. San Bernardo. Este bonachón es enorme y muy pesado. Puede alcanzar los 90 centímetros de altura y su peso llegar hasta los 90 kilogramos. Es un animal tremendamente pacífico, es muy protector y es ideal para los niños, además es muy utilizado en actividades rurales. Este perro tiene la particularidad de requerir una buena alimentación e higiene para no enfermar, ya que su pelaje puede ensuciarse fácilmente y debilitarse. 3. Mastín napolitano. Entre los perros más grandes del mundo, este es uno de los que más resaltan. Es muy corpulento y su peso siempre supera los 60 kilogramos y su tamaño promedio es de 70 centímetros. Es un perro utilizado para protección del hogar, pero no le resta su interés por el juego y los niños, aunque anteriormente era utilizado como guía para ganado. 4. Leonberger. Ya su nombre lo hace un perro grande, de hecho, puede alcanzar hasta 76 centímetros de altura y pesar alrededor de 70 kilogramos. Su gran cabeza y su denso pelaje hace que en efecto parezca un gran león. Posee tronco grueso y sus cuartos traseros son de gran tamaño. Este es un perro tan tranquilo como el San Bernardo y es en definitiva un perro guardián. 5. Bullmastiff. Esta es otra de las razas que resaltan entre los perros más grandes del mundo. Puede alcanzar un peso de 45 kilogramos en las hembras y de 60 kilogramos en los machos. Es de cuerpo alto y estilizado, además de ser muy musculoso. Es un perro de temperamento fuerte y muy guardián. 6. Tosa japonés. Se le conoce también como el Tosa Inu. Originalmente era un perro de combate en Japón en el siglo XIX, pero luego migró a ser solo un perro guardián. Puede llegar a pesar hasta 100 kilogramos y su tamaño superar los 70 centímetros. 7. Terranova. Este lanudo perro es muy parecido al León pero con pelaje más denso. Es de espalda fuerte y muy activo. Por lo regular su tamaño es de unos 70 centímetros y su peso puede alcanzar 65 kilogramos en los machos. 8. Fila Brasilero. Este es uno de los perros más fieles que existe. Es muy efectivo como perro guardián. Son muy fuertes y poseen una figura compacta, su peso promedio es de 50 kilogramos y su tamaño puede llegar a ser de 70 centímetros. 9. Dogo de Burdeos, este enorme perro fue usado para la guerra y estuvo un par de veces a punto de desaparecer como raza, algo que ya no es un riesgo. Su altura supera los 60 centímetros y su peso llega hasta unos 50 kilogramos. Son en general de color marrón y su pelaje es corto. Son perros de compañía y protección. 10. Cubas. Entre los perros más grandes del mundo, este es uno de los que tiene talla más grande. Su tamaño promedio supera los 70 centímetros y su peso se encuentra en torno a los 55 kilogramos. El pelaje es largo y ondulado, es por lo regular una raza para pastorear ganado. Como ves, hay mucha variedad de razas de perros de gran tamaño, por lo que puedes elegir el que más te guste. Sin embargo, Nunca está de más recordar que a la hora de elegir un perro como compañía, hay que estar seguros de que le podemos proporcionar los cuidados, la atención y el amor que necesitan para estar felices y sanos. Dale me gusta a este video y comparte con tus amistades. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestras publicaciones.